La resaca corta. Sí, la resaca está larga. De, la resaca social electoral. Señores, el, el, lo que está eh, en el tapete fue el, el, el, el se le disparó el seguro a la a una persona que yo uno lo consideraba un poquito más inteligente para hacer ese tipo de declaraciones. Y prácticamente eh, sentimos que, que no habló el individuo que conocemos, okay. y de un experimentado político como es el presidente del partido de la liberación dominicana, Temito Clemontá, cuando eh, eh. prácticamente lo repite y, lo, y es enfático en eso, de que eh, ellos tienen un sistema donde eh, la Junta prácticamente es un... Un, un documento en PDF, en, en relación al, al documento, al, al software que yo tienen. Un software que le dice hasta de, lo, de qué color son los ojos del votante. Él va y le dicen todo. Ese, ese hasta si tiene azúcar elevada, le, le dice que tiene el, ese programa. Un programa que dice por quién votó, cuándo votó, a la hora que votó, eh, todo eso. O sea... Eh, yo no sé eh, qué va a hacer la Junta Central Electoral, pero él tiene que hacer una investigación a todos los partidos para ver si todos lo tienen igual. Porque si entonces es así, vamos a mudar la Junta para los partidos, para, para cada sede de los partidos políticos. ¿No es así? Entonces, él no sabe que, está, que hay una flagrante violación a lo que es las leyes electorales. Entonces, ahí prácticamente no entendí eh, esas declaraciones. Aunque esas declaraciones tienen una interpretación, un chin más allá... De lo que podría decir eh, Un soberano disparate de lo que dijo Temito Clemente para mí es un disparate lo que, acá, lo que él dijo Es un disparate Que eh, Bueno, un disparate que que, que que he hecho Todo el mundo lo está hablando ahora Quizás está cumpliendo con el error que él quiso Digo yo, porque sabiendo La inteligencia que tiene Temito Y la experiencia que tiene política Y todos los demás, oye Decir eso Decir que, ti, que el PLD tiene un software, oye, súper especializado, mejor que el de la Junta, con todo, que le dice a qué hora, y quién, y cómo va la votación, y cómo todo, eso... Pero es mentira, ¿verdad, ser Bueno, hay que investigarlo, porque yo no lo sé si es verdad. Ahora bien, yo sí sé que hay intenciones para decirle a esos votantes que cobran un chequecito, que cogen el bono luz, el bono gas, el yo qué. Miren, nosotros sabemos si ustedes no votan por nosotros, sí o no. Así que tienen que votar dice, el próximo 16 de, de, ¿Tú sabes por de qué? marzo. Eso puede qué? ser la intención ¿Tú, tú, de... Digo, lo estoy ayudando yo, lo estoy ayudando. ¿Tú sabes qué pasó? Yo ¿sí? lo estoy ayudando como político, ¿verdad? Recuerda. Eh, eh, hermano mío? Yo lo estoy ayudando vámonos, como político. Vámonos al domingo en la mañana, que Ajá. cuando se creó la expectativa, eh, dijo, sí. dijo precisamente... Fue el mismo tema que sí, dijo, fue sí. otro que dijo, que a esa hora, a 10 y pico de la mañana, ya el PLD iba ganando sí, una sí, cantidad sí, sí, sí, sí, significativa, no. dije por Dios mío. Es, eh, pero Entonces, oye, eh, con eso... Pero una cosa que me... que eh, La gravedad de lo que acaba de decirte, Mito, que es una cosa que, que la Junta debería mandar una investigación. Sí, o sea, que... la Junta, tan, así como hizo el allanamiento al coronel, le vio hacerle un allanamiento ahora mismo a la sede del PLD para ver si es verdad. Porque quiere decir, oye, que el software de la junta falla sí, y el del no. ¿En es que como no se lo creyeron. Oye, Víctor, Víctor, Víctor, oye, si el software de él se alimenta de la información de la junta, oye, sí. oye, oye, ¿por dónde va? La, oye, ¿por dónde va el razonamiento mío? Si el software de él se alimenta con la información, porque no, no te invito que mire, tú no estás hablando con con gallo loco. La, aquí hay mucha gente que coge, te coge los 500 y te y, te, y somos un país de gente bruta como decía el psiquiatra pero aquí había mucha gente que pensamos, si tu información se alimenta de lo que pasa en la junta y de lo que pasa en las mesas electorales, ¿de dónde diablo conseguiste toda esa información? Porque, la, porque ninguna de las mesas dieron información, ¿te admito, Sí, pero una muestra, de la, ¿Eh? serio, una muestra de la veracidad que tiene esa información oye. es que nadie le hizo caso. Pero, pero, pero oye, pero oye, oye lo que acabas de decir, te admito, oye. ¿De dónde se alimentó esa información? Si la Junta no emitió ningún tipo de información, porque qué no arrancó? Porque la tiene. Eso es lo que se está diciendo. Okay. <ríe> bueno, ¿votaron en, el, votaron en el software del PNB, la gente y no votaron en la Junta. En otro wow. orden, en otro orden, eh, en el día de ayer, o el mismo eh, domingo, y continuaba ayer, pues se han estado apostando una serie de jóvenes. Eh, protestando frente a la Junta Central no Electoral eh, bueno, que eso eh, se respeta porque es un derecho que le asiste ¿verdad? al, al ciudadano de eh, protestar pero eh, desde mi punto de vista yo entiendo que no. ya la Junta Central Electoral que es el organismo que debe tomó esa decisión y tomó la otra decisión de poner fecha como lo establece la, la ley, ley. Eh, que es el día 15 de marzo yo entiendo que ahora eh, algo interesante podría ser eh, que la Junta, sea esa o sea cual sea, porque no hay de otra forma, lo que hay que hacer es, entiendo yo, es apoyar realmente este nuevo sí. proceso que se llevará Bien, a cabo el próximo día 15 para, eh, ojalá y que podamos seguir se, eh, salir airosos de esta situación. Mi, Así mira que, Víctor, y para que tú veas lo que son la, los hipócritas políticos, en el video que anda por ahí, se, el uno de los que habla sobre apoyar a la Junta y sobre y hacer una investigación y que el, el, el, todo el, lo que es, el, la los políticos deberíamos de apoyar y, y conformar y tratar de salir de esto. Son los mismos que al otro día hacen eso porque él mismo cogió un turno y se identificó de ese mismo movimiento. Sin embargo, al día de ayer, yo creo que la República Dominicana no se, no se beneficia con desorden. Aquí lo que se beneficia es con una buena investigación seria de lo que pasó. Puede haber, puede haber una falla técnica de tipo informática o, for, o si es intencionada o no, se investiga. Más nada, eso es lo que queremos. Nosotros no queremos ni desorden, ni muerto ni nada de eso.